Tú te lo creíste y alguna vez te dijeron eso, alguna vez te dijeron que no tienes remedio y tú te lo creíste y lo sigues repitiendo como un loro mojado porque así hablamos nosotros los, bueno yo soy colombiana y entonces un loro mojado dice no es que definitivamente yo no tengo remedio y eso fue que lo que te dijeron cuando eras niño, cuando eras una niña te dijeron es que tú ya no tienes remedio esto ya usted sencillamente mi diagnóstico es sencillo yo no tengo remedio porque así me lo dijeron y me lo repitieron y esto es una creencia limitante una creencia que te paraliza y que ya definitivamente no tienes opción. Otra uh, frase que se me parece a, es que usted ya no tiene remedio, es que usted es manicagada, es que usted es como boba, es que usted es como tarada, es que usted es eh, definitivamente usted, si no sirve para nada, es que usted es, o sea, no, definitivamente usted ya no tiene remedio, córrase para allá, y te hacían como así, de para allá y déjame que yo lo hago. Entonces, qué, le, qué, qué, de, qué es? imagínate, imagínate que tú eres una niña pequeña, no sé cuántos años podrás tener, cinco años, seis años, siete años, que te acuerdes, a mí me gustaría mujer. Hoy que vamos a hablar de esto, hoy, aquí y ahora, vas a traer a tu niña perdida en el laberinto del pasado. Hoy vas a traer a esa niña perdida en el laberinto del pasado y le vas a preguntar, cuando eras niña, que te acuerdes? ¿Cuántos años tenía de que te acuerdas porque por ejemplo eh, yo me acuerdo más o menos de mi vida de niña cuando tenía como cinco años antes no recuerdo tengo unos recuerdos muy muy muy vacíos entonces hoy quiero que hagamos una trinidad ¿Va? quieres hacer una trinidad conmigo yo que me puse esos cinco necesito ver los cinco acá necesito que me digas, sí Marimelda quiero hacer una trinidad contigo esa palabra la quiero ver ahí vamos a hacer una trinidad hoy entonces vamos a hacer una triada esa es la palabra correcta vamos a hacer una, tri una triada y eh, me gustaría que me escribieras ahí sí Marimelda, quiero hacer una quiero ver una una triada en mi vida y cómo se hace una triada entonces eh, lo primero que vamos a mirar en cómo se hace una triada es traer, esto es una triada, sí. esto es un triángulo, entonces este triángulo vamos a traer a nuestra niña, esta que hay acá, que está aquí y ahora es la niña del presente, que soy yo, presente. Esta que tengo a mi izquierda es la niña perdida en el laberinto del pasado, y esta que tengo a mi derecha es la mujer del futuro las voy a traer aquí y ahora entonces voy a preguntarle a mi niña y por favor para eso es muy importante que tengan el cuaderno a mí ya se me va a acabar este ya vi por ahí que viviana tiene el cuaderno ya vi por ahí que me pasaron fotos mujeres tómenle foto a sus cuadernos a sus colores para que ustedes puedan eh, activarse. Y entonces eh, vamos a, vamos a, a, a trabajar esa, esa, esa triada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a recordar, vas a recordar, le vas a preguntar a tu niña, niña, vamos a llamarla vamos a llamar a la niña y le vamos a decir, niña del pasado niña mía, hermosa, divina ¿tú te acuerdas cuando a ti te dijeron que tú no tenías remedio? y a esa niña la vas a poner a escribir cuando tú le das a la niña mira, a los niños les encanta, nada más esta semana vino una, una amiga mía que se llama Emma, que tiene siete años, que este ya es eh, eh, me salí del tema un poquito pero tengo pruebas este este dibujo lo hizo Emma, ella tiene siete años y vino aquí a la casa a visitarme y en la visita eh, me dijo María Imelda yo quiero dibujar y a ella le encanta sentarse aquí en mi oficina entonces yo le dije ¿qué quieres dibujar? y me dijo quiero dibujar un perrito y eh, yo la senté acá, le entregué este cuaderno y le dije, ok, vas a usar mi cuaderno y vas a usar mis colores. Hola Valeria, ¿cómo estás? Y vas a usar mis colores. Entonces la niña se sentó acá en, mí, en mi oficina y hizo este dibujo. Mire, a las niñas les encanta dibujar. Esta es una niña de 7 años y se llama Emma. Ahora vas a traer a tu niña aquí ahora y le vas a decir, vamos a ir a la escuela cuántica mía, vamos a llevar los colores y vamos a llevar el cuaderno y nos vamos a hacer esta pregunta. Escribe esto por favor. Vamos, quiero que, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una triada. Listo acuérdense que vamos a hacer hoy vamos a hacer una triada entonces, vamos a hacer una triada ¿qué es una triada? es un triángulo una triada es un triángulo aquí está la mujer del futuro aquí está la mujer del pasado y aquí está la mujer del perdón, perdón, me equivoqué este no es futuro, este es presente y esta es la del futuro si lo ves lo ven las, las mujeres que están aquí en, en Facebook y lo ven la mujer que está aquí en, en Instagram ahí está Facebook Instagram perfecto Ah, bueno, YouTube. Entonces, vamos a hacer esta triada, esta que hay acá, es la del presente, esta que hay acá en la izquierda es la del pasado y la que hay a mi derecha es la del futuro y vamos a formar una triada aquí y ahora. Vamos a poner aquí y ahora. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer a esa niña va a ser, alguna vez, alguna vez, te dijeron que no tienes remedio. Y por favor, lo puedes escribir en el papel. A mí alguna vez me dijeron que no tengo remedio. A mí alguna vez me dijeron que yo era manicagada. Mani cagada. Cagada. Y eso quiere decir que yo todo lo que tomaba en mis manos, lo quebraba. Mi mamá no me dejaba lavar los platos porque ella decía, usted es manicagada. Quítese de ahí, mani cagada quítese de ahí que usted no sirve para nada ni para remedio ¿cuándo más le dijeron a usted eh, algo parecido? ¿alguna vez te dijeron que eras bruta alguna vez mujer, yo necesito es muy importante que usted me traiga hoy a su niña perdida en el laberinto del pasado y me responda a estas preguntas, si quiere me las pone aquí en, el, en en los comentarios para que vamos sacando esa niña y cuando ponemos a la luz, yo estoy sacando toda la oscuridad que hay dentro de mí la estoy sacando para ti. Y ese es uno de los mejores ejercicios. Cuando tú sacas a la luz la información, deja de ser un secreto y queda revelado. Estamos quitando los velos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto eh, tenerte acá para hacer una triada. Entonces, Marimelda, ¿y cómo se realiza una triada? Me están preguntando por aquí. ¿Cómo se realiza? Una triada. Una triada se realiza, una triada es un triángulo donde hay tres componentes. El componente más importante que yo puedo tener es el aquí y el ahora. Entonces se forma por un punto importante que es el aquí y el ahora. Es este momento presente que tengo acá. Luego, en la, con mi mano izquierda formo lo que es el pasado y con mi mano derecha formo lo que es el futuro. Entonces ya tengo una triada de el aquí y el ahora, del pasado y del futuro. Para eso es necesario hacerme esta pregunta. ¿Alguna vez? te dijeron que no tienes remedio. Alguna vez te dijeron que tú eras manicagada. Alguna vez te dijeron que tú eras desordenada. Alguna vez te dijeron que tú eras... Um, um, vamos a acordarnos de lo que nos hace daño, porque lo que nos hace bien Está bien, o sea, hoy estamos trabajando lo que son creencias limitantes, una creencia que te limita. ¿Alguna vez te dijeron que eras bruta? Ah, no. me está mandando una notificación Ay. escríbeme por favor eso alguna vez que te dijeron que eras inútil que no sirves para nada que eras boba que eras retardada Que eras insoportable Que eras ber berrinchuda Como es desordenado Ay, es que este muchachito es tan desordenado Cochino Sucio eh, co A ver, este muchacho Porque es que a nosotros las mamás Nos encanta decirles cosas negativas a los hijos, yo lo que más le digo a Santiago, ay Santiago, usted si sí es desordenado qué muchacho tan desordenado, o sea, mira mira cómo a mí me afectó una creencia y yo creo que no tengo remedio es que yo no sirvo para esas cosas, así me digo, así yo no sirvo para ser cosas manuales yo soy desordenada y mis cuadernos se arrugan miren mis cuadernos, mis cuadernos se arrugan miren, son, son desordenados pero dentro del desorden que yo tengo en mis cuadernos en mis resúmenes son resúmenes desordenados. No tengo un orden. Pero yo coloco las cosas de tal manera que yo las puedo entender. Es que quien dijo que lo... Perfe Mejor dicho, mira, ¿sabe qué? Me voy a desquitar aquí en este programa. ¿Usted quiere que yo me desquite? Vamos a desquitarnos. Listo. Bueno, acabé de hacer, ya, ya hice una conexión. Acabé de conectar, conectar, conectar, conexión, conexión. Eh, conexión, estoy conectando. Acabé de conectar y ya entiendo por qué. Exactamente, Valeria, en nuestro desorden nos entendemos. Ahí acabé de conectar. ¿Quién dijo que hay un orden establecido? A ver, ¿cuál es el orden establecido? ¿Cuál es el orden correcto de las cosas? ¿Quién le dijo a usted que este dibujo está feo? Si es el dibujo más hermoso que esta niña pudo haber hecho a su nivel de conciencia. ¿Quién le dijo que un... Miren este perro tan hermoso. Pero no, a mí me hacían así. Ese perro está muy feo. Vuélvalo a repetir que eso le quedó muy frío. Usted sabe el dolor que siente una niña cuando le hacen a esto. Usted sabe el dolor que nosotras las mamás le causamos a los hijos cuando les decimos y les hacemos esto. Y entonces nosotras las mamás, y ya estoy en el presente, Acabé de hacer una conexión. Ya dejé de ser una niña que llora. No, no, no, no, no. Espérate un momentico. Vamos a traer a la muchachita aquí, aquí y ahora, para darle una clase, para que ahora, como mamá, deje de maltratar a esos niños que hoy tienen 7 años. Y si usted tiene hijos, así sea de 25 años, me hacen favor. Sí, conexión, me conecté. Exactamente, eh, Viviana. Vamos a traer, ya nos conectamos. Yo ya traje a mi niña para acá. Aquí la tengo. Aquí está. Y si la quiero cargar así, aquí la tengo. La tengo a mi mano izquierda. ¿Usted la ve? Sí. Sí, usted me está diciendo, Viviana, ¿usted ve a su niña ahí? Sí, aquí la tengo. Ahora, necesito que me digan si sí ven a la niña. Bueno, la mía yo la tengo acá, <risa> sino que esto es cuántico, entonces usted necesita usted, usted necesita decirme si, si tiene a su niña ahí, vea la mía aquí, usted la tiene ahí, <risa> tiene que decirme que sí mi amor, listo, listo Viviana, perfecto, Viviana está trabajando conmigo, ok, entonces yo ya tengo a mi niña acá, ahora yo soy mamá de un niño de 25 años, que también tiene un niño que hoy le digo, ay, Santiago, usted sí es desordenado. Ay, Santiago, usted es lo más desordenado que yo conozco. Yo entro al cuarto de Santiago, me paro, miro. Ay, espérenme, vengan. Miren, miren las medias, vean. Una media, otra media, otra media y otra media. Acabé de pasar por ahí y encontré estas cuatro medias Y esto por donde yo entro hay una media después hay, media, después hay otra media, después hay otra media, después hay otra media Y este muchachito me tiene recogiendo medias todos los días y las medias están es que limpias, pero yo no sé eh, qué limpieza es esta no sé qué limpieza es esta, esta es mía y las medias mías se me pierden y no sé quién la, se las robó y esta otra media, ay, qué desorden, ay, no, no, no, no, no qué, qué muchacho tan desordenado. Y entonces, ahora en el presente, ¿qué estoy repitiendo? Estoy repitiendo, la misma programación que crearon en mí cuando yo era una niña. Entonces, ¿qué creen que yo estoy creando en el futuro de Santiago? Y Ya tiene 25 años. Yo hace mucho tiempo, este es un ejercicio, a usted que es la mujer del presente, del aquí de la hora, que es mamá. No importa si su hijo tiene 8 años, 7 años o 25 años como el mío, o 14 como el suyo, o 11 como el suyo, o 8 como la suya, o 12 como el suyo, yo no sé. Pero usted ya es la mujer del presente, la mujer del aquí y de la ahora. Y usted está repitiendo exactamente lo que hicieron con usted. Cuando usted era niña. Y vamos a revisar las creencias. ¿Qué fue lo que a mí me dijeron? Que yo era maricagada. Que yo era desordenada. ¿Y quién es mi hijo? Vea. Cuatro medias y una de ellas es mía. Y yo soy feliz pasando por el cuarto de él. Y las medias están así. Y yo paso acá y miro. Ay, no, no, no, que desorden, qué desorden, y que desorden, y que desorden, qué desorden, desorden, desorden, y que desorden. ¿Usted cuál cree que es la energía que yo le estoy emitiendo a mi hijo, que no está aquí, que él está en otro lado, aquí no está físicamente? ¿Qué le, qué le estoy mandando yo a mi hijo? ¿Qué mensaje le estoy mandando a mi hijo si él ni siquiera... El cuarto primero no es mío. Segundo, esto está en el cuarto de él. Pero yo entro hasta el cuarto y voy y reviso como una bruja malvada. Y enseguida vengo y lo pongo aquí al descubierto delante de todas ustedes. Yo creo que si mi hijo ve este video, dice, mamá, usted no tiene por qué hacerme quedar mal en público y hablar de mí y yo quiero decirte hijo mío si ves este video que yo no estoy hablando mal de ti sino que estoy reconociendo ante dios ante la virgen y ante el espíritu santo que yo también la mujer del presente está repitiendo creencias limitantes y está repitiendo cosas que yo no debo de hacer contigo y que me perdones si yo en algún momento te hice sentir que eras un desordenado, Marimelda, pero es que es la verdad, es que es desordenado, sí, pero espérate un momentico, entonces, vamos a trabajar en esta triada, es que trabajar en una triada no es, traje la mujer del pasado, acá tengo a mi niña, y todavía la del presente sigue repitiendo las historias, un momentico. Que usted no tiene por qué repetirme la historia. Usted me hace el favor. Y la próxima vez que entra a la habitación de su hija. La respeta. Porque ese es su espacio. Y ella dentro de su espacio. Usted no puede ni siquiera entrar. Ay, porque así soy. Yo ya me vi, yo ya me vi, yo ya me vi. Me he visto. Y hoy precisamente encontré esto ahorita. Y dije, Dios mío. Ilumíname, véanlo acá, las pruebas me remito. ¿Qué energía le estoy emitiendo yo a mi hija, a mi hijo hoy? Pregúntate, Viviana, ¿qué energía le estás emitiendo a tu hija hoy, a tu hijo hoy? Pregúntate, Valeria, tienes dos hijos, uno de once y otro de ocho, me parece, o ahora dirá que no me acuerdo hola Raiza, ¿cómo estás? bueno montaje para peluquería Valeria, 11 y 8 El, la niña es de 11 y el niño de 8 ¿cierto? Niña, niño. Uy. por favor pónganme las edades de sus hijos, es muy importante que yo sepa la edad de sus hijos, no porque yo la quiera saber, sino porque en la medida en que... Eh, exacto, es un niño. En la medida en que nosotros vamos corrigiendo estas creencias limitantes a temprana edad vamos a tener un mejor futuro y ahí vamos a trabajar ya en la mujer del futuro hasta este momento quiero saber si están conectadas con lo que yo estoy hablando de la triada yo ya traje a la mujer del pasado a la niña que le decían bruta inútil eh, por aquí Viviana me dice criada eres tonta y otras cosas más pesadas, ok, eres tonta, malcriada, y otras cosas más pesadas, perfecto, entonces, en este, en esta triada, fuimos al pasado, trajimos a la niña, y le preguntamos, ¿alguna vez te dijeron cosas como que no tienes remedio y ya la trajimos ahora la del presente ya somos mamás yo creo que aquí todas las que estamos somos mamás y si no tías y si no primas y si no sobrinas pero tenemos niños a nuestros lados exacto, perfecto, gracias Valeria entonces Vamos a ir vamos a ir cerrando este tema de la triada. Ahora, en este presente, yo tengo que crear conciencia. El aquí y el ahora es para crear conciencia, para saber que tengo una niña que le dijeron cosas que ella cree que son verdad, pero que la limitan. A Viviana la limita que le digan que ella es una tonta y usted, Viviana, no es tonta, usted es una mujer muy inteligente. Y, y usted, Viviana, no es malcriada, usted es una mujer que sabe lo que quiere y defiende su honor. Pero en el, cuando eras niña te decían que eras malcriada, pero lo que hacías era que no aceptabas las cosas a primera instancia y hacías una pataleta, pero a nosotros de niños no nos supieron tratar, ni yo tampoco sé tratar a mi hijo, porque tiene 25 años y hoy le estoy diciendo que él es desordenado y él no es desordenado, él tiene un orden de las cosas y a él le parece que esta media sale con este y yo tengo que respetar el orden que él tiene en su cabeza. Yo no soy desordenada, yo tengo un orden en mi cuaderno que solamente lo entiendo yo. Y si usted me dice, Marimel, explíqueme lo que hay en ese cuaderno, y yo se lo explico, y lo tengo bien claro, y ahorita le voy a hacer un resumen, para que vea que yo sí tengo claras las cosas. Lo que pasa es que mi forma de escribir no es lineal, porque yo no soy una mujer lineal, yo soy una mujer para allá, para allá, para allá, para allá, y entonces yo voy junto varias cosas y las logro entender, pero yo desordenada no soy. El orden es relativo. Hay para mi hijo esto no es desorden, para mí sí, es como... ¿Quieren chisme? Ahorita les cuento chisme, voy a cerrar esta parte. Colóquenme ahí chisme. Ok. Vamos, Marimelda. Conectémonos con la, con la del futuro. Listo. Entonces, hoy creo conciencia. Hoy voy a crear conciencia. Exactamente. Tengo que crear conciencia. Aquí y ahora creo conciencia. Gracias por tener a mi niña del pasado y darme cuenta de las cosas que me dijeron que era desordenada, que era bruta, que era inútil, que no servía para nada, que era una tonta, que era una malcriada. Hoy entiendo que esto fue ignorancia de mis padres porque no hay un manual de cómo criar a los hijos. No nos enseñan, no traemos un manual y era una experiencia necesaria que yo elegí vivir y yo Traigo a mi niña del pasado, la, la traigo y le digo aquí ya estoy yo, que soy adulta, para cuidarte y para hacerme cargo de ti. Ahora yo tengo autoridad sobre mi vida y sobre mi niña dolida, resentida en el pasado. Yo tengo autoridad sobre esta niña que existe en el pasado, y yo ya fui al pasado y la rescaté y la traje aquí, y le voy a decir aquí y ahora que yo también voy a crear conciencia porque yo estoy repitiendo la misma ignorancia de mis padres, la estoy repitiendo con mis hijos por un acto inconsciente de repetición y que yo ahora quiero cambiar. ¿Quién quiere cambiar? Mujer del presente, la mujer del aquí y del ahora, porque puede ser que este video lo veas en dos años, entonces si lo estás viendo dentro de dos años, porque como yo soy la mujer del futuro, entonces eh, en el futuro este video va a ser pasado, entonces quiero que si estás viendo este video aquí y ahora, no importa en qué año, porque el tiempo no existe realmente. Ay, Marimelda, te estaba empeliculando. Déjame un momentico, déjame un momentico, que necesito hablar del tiempo. Espérate, espérate, tiempo. Tiempo no existe. Ok. Vamos, vamos, vamos a ver, a ver, me vuelvo y me concentro. Entonces, yo estoy aquí en el presente, aquí y ahora. No voy a poner presente. Estoy aquí en el aquí y ahora. Ok, porque el que vea este video grabado, para la persona que está viendo este video grabado, es aquí ahora. Ok, perfecto. Listo, entonces aquí y ahora yo me voy a dar cuenta qué cosas yo le estoy diciendo a mis hijos que son creencias limitantes. Póngame ahí, por favor, con un hashtag, hashtag, hashtag. Creencias limitantes. Póngame ese hashtag ahí, por favor. Entonces, yo tengo una creencia limitante de que soy desordenada, de que soy bruta, de que soy... Eh, que no tengo remedio, de que soy eh, malcriada, de que soy tal cosa. Listo, esa es. Ahora, yo le estoy repitiendo a mi hijo, a mis primos, a mis nietos, a mis bisnietos, esas mismas creencias limitantes, exactamente Adriana, gracias. Esas creencias, gracias Viviana, esas creencias limitantes adivine cuál va a ser su futuro. Ahora sí, ya llegó la reina de las cartas y va a adivinar cuál es el futuro. Y entonces yo soy la mujer del futuro. Entonces, yo soy aquí a mi lado derecho, en mi, en mi triada tengo la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Está acá. La del pasado acá y la del presente acá. Esta mujer del futuro, ¿usted qué cree que va a pasar con el futuro? Ahora sí, llegó la reina de las, car de, de las cartas <risa> y nos va a leer el futuro. ¿Qué cree que va a ser el futuro mío si yo sigo pensando? que yo no tengo remedio, que yo soy desordenada, que yo soy una boba, que yo no sirvo para nada, que yo soy una malcriada, que yo soy manicagada, que yo no sirvo y que yo no tengo remedio. ¿Qué cree usted que va a pasar en el futuro? Le puedo predecir el futuro, entonces ahí viene el don. De predecir. Le puedo, pre, le puedo prever, prever, prever el futuro. Le puedo pronosticar, pronosticar. Marimelda, ¿y por qué usted puede pronosticarme el futuro a mí? Mi amor, por sus creencias limitantes los conoceréis. Por sus creencias limitantes sabrás cuál es el futuro, por sus frutos los conoceréis, y entonces ahí ya me dicen, ah, o sea que yo tengo que tener un diagnóstico, claro, cuál es el diagnóstico de esa niña que estás viendo acá, una niña que no tiene remedio, una niña que no sirve para nada, una niña que es malcriada, una niña que es tonta, una niña que es bruta, una niña que es idiota, una niña que es desordenada, ¿Qué cree que es el futuro de esa niña, va a ser lo mismo, porque repetimos las creencias, porque escríbame esto, porque la mente está comprobado científicamente que la mente materializa la creencia. Se ha comprobado científicamente que nuestro cerebro lo que hace es materializar lo que creemos con el corazón y yo le creí a mi mamá, a mis ancestros, de que yo era man y cagada y que yo para las cosas manuales no servía yo lo creí con el corazón, entonces va, vuelvo y e insisto estoy con la mente lo creo con el corazón lo pienso con la mente lo recuerdo con la mente lo creo con el corazón y entonces ¿qué voy a materializar en el futuro? una mujer con las mismas condiciones, una mujer frustrada e infeliz una mujer que no tiene remedio, una mujer en el perfecto infierno porque en el infierno no existe esperanza escríbame eso por favor, en el infierno no existe esperanza entonces ya le predije el futuro ya le hice un pronóstico de acuerdo a ¿qué? a un diagnóstico el diagnóstico es este. ¿Cuál va a ser su futuro? Cagao. <ríe> futuro cagao. <ríe> futuro cagao. No tiene remedio. <ríe> bueno, Marimelda, entonces, ¿qué hacemos? Va vamos a cambiar esto. Listo, vamos a cambiarlo. Listo. Entonces, una declaración para el día de hoy. Vamos a hacer una declaración. Hoy elijo mostrarme tal cual. Hoy elijo mostrarme tal cual y aceptarme. Acepto. Muestro tal cual es mi hijo y así lo amo. Así lo amo porque lo que es desorden para mí, eh, para él no es lo mismo. Respeto, hoy elijo mostrarme tal cual y aceptar la vida tal cual. Esa es una declaración que vamos a hacer hoy. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé el don del discernimiento. Mujeres, vamos a empezar a trabajar el don del discernimiento, que me permita discernir, que me dé sabiduría, que me dé serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar la forma de pensar de mi hijo esta es su forma de ser y yo tengo que respetarlo entonces yo tengo que aprender a tener serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar como estas medias valor para cambiar las que puedo y el valor que yo le pido a Dios hoy al Espíritu Santo de Dios es que me dé valor para amarrar esta lengua a esta malvada bruja malvada que tengo en mí y que la veo porque cuando hablo maldiciones maldigo mis generaciones escríbame esto por favor cuando yo hablo maldiciones palabras maldichas estoy augurando estoy prediciendo futuros de tinieblas estoy creando futuros oscuros de infierno, estoy creando futuros de no esperanza y estoy llevando al infierno a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Por lo tanto, yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé valor, valor para cerrar mi lengua y que de mi boca no salgan palabras mal dichas. Por favor, Señor, ilumíname, que yo no maldiga a mi hijo, porque él es desordenado. Por favor, ayúdame para yo entender. Dios, conséreme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cerrar esta lengua ma maldita, mal mal maldicha. Ya, por favor, no más palabras maldichas dentro de mi lengua. Y sabiduría para reconocer la diferencia, reconocer entre esto que no puedo cambiar, soltarlo, entregarlo, aceptarlo y valor para morderme la lengua que es las maldiciones que yo no tengo que seguir generación tras generación. Maldiciones oscuros al infierno y mis nietos a mi generación. Claro, maldecimos la familia, maldecimos las generaciones y los, y los mandamos al perfecto infierno porque es que decir no tengo remedio es no tener esperanza. Y está comprobado científicamente que el ADN es reprogramable. Listo, mujeres hermosas, espero que este ejercicio... Eh, Adriana María, lo hayas hecho. El, a, esta es la triada que trabajamos hoy: la mujer del, del aquí y la ahora, la mujer del pasado y la mujer del presente. Unimos presente, pasado y futuro, y fuera de eso nos hicimos cargo: fuimos padres, madres y hijos. ¿Ok? O sea, esto es todo un proceso esto es de practicarlo todos los días voy a tratar de hacer más ejercicios prácticos me estoy demorando eh, eh, lo, lo que me demore porque en el cielo no existe el tiempo así que esto no es de hacerlo de 11 minutos y que el video quedó de 2 minutos y que entonces no, no, no, no, eh, no puedo trabajar así tengo que esplayarme para poder explicar y si solamente lo ves tu mujer y solamente cambiaste tu mujer, yo ya he hecho mi obra. Que mi misión es enseñar, mi misión es servir, mi misión es animar, mi misión es ayudar a que tú te reprogrames y que tú puedas liberarte de todas esas creencias limitantes, de esas creencias que no te dejan avanzar y que no te dejan lograr lo que tú quieres ¿cómo que? Ay, ay, chao, chao hermosa, te amo me encantó, gracias gracias Valeria me encantó, me encantó me encantó, me encantó, chao, chao Adriana María Arbeláez maldiciones oscuros al infierno a mis nietos y a mi generación exactamente mujer hermosa así es, bueno mujeres lindas Adriana Arbeláez, creencias limitantes correcto, listo mujeres lindas chao finalizar eh, finalizar video